¿A quién vienes a ver? A Cumbiamberos. RF? Sí. A ver, ¿y te sabes rolas de ellos o no? Nada. La... Esa, esa, ¿cómo dices? La ah, a, a ver, señora, usted entonces, venga para acá. Usted es la que está incitando a la niña a ver a Cumbiamberos. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto cuesta el outfit que trae el día de hoy para ver a Cumbiamberos? Ay. ¿Cuánto los tenis? 550. ¿550, el pantalón? Ah, 400. 400. Ahí llevamos 950. ¿La blusita? No sé, unos 150. Como 150, entonces son 1100. Sí. 1100 en puro outfit para ver a Cumbiamberos. <risa> Oiga, <risa> barata, barata. Ey, cuídese, no la vayan a robar. <risa> trae, trae Lana, trae Lana en la ropa. Oiga, comadre, ¿quiere la foto con Cumbiamberos? Sí. ¿Segura? Sí. Está bien fácil. Yo le voy a regalar la foto. Una dinámica muy sencilla. Le entra. Sí. Órale pues. La pregunta es muy sencilla. Dígame en menos de cinco segundos, tres rolas de cumbiamberos. Cinco. Agachadita. Cuatro, tres. dígame las, los nombres. Cinco, Agachadita. Cuatro, quizás. Tres, dos. Eh... Uno. Se acabó el tiempo. Oh, madre, le faltó una.